yo solo sé que estoy picando para abajo y me estoy ardiendo mucho. ¡Mátate, ¿eh? madre! <música> she's not just my friend, okay? She's my best friend. She a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had two, three drinks and she's working. She go it and come back in. That's my best friend. She a real bad bitch, got on own car. She don't need no niggas. Hey, no. Estoy desafiando tu autoridad. Sí, sí, sí. ella busca es un paneo ¿qué? ¿Okay? no no me tira me, <laughs> <todicenio> no. no. no. me tira Ok, tengo que te quiero algo. ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué no comes? Joder, contigo. ¿Cómo que es No. Voy a leer mi bebé. ¿eh? Si sí. vieras, uh, ¡Ah! ¡Un fan! ¡Un niño! Uh, ¡Ah, ¡Otro niño! ¡Dios! ¡Dios! ¡Que vienen buscando niños! Mira, ¡Son fans! ¡Son fans! <ríe> ¿Y ahora qué? ¿Qué Eh. ¿Y ahora, qué? ¿Y uh, uh, ¿Y ahora qué? ¿Niños asquerosos? ¡Eh! Uh... Uh, ¡Oh! ¡Quieren, quieren, quieren, quieren, quieren un autógrafo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, cabrón! ¡Eh! Uh... <laughs> ¡Eh! crack! Quiero un sacrificio? ¡Vamos! Quiero un sacrificio? ¿Sí? Ah, ¿sí? rostro. no derosta? Es que estoy analizando cómo voy a salir de la mina si no tengo pico ni madera. Me pasó lo mismo, bro. <risa> Pero tú, tranqui, si crees en Dios, no te Ay. Oh, Uy, qué, qué bendición. Mientras <risa> tanto. ¡Hostia! Son 50, novios! Son 200. <risa> te ayude? Yo tengo... te tengo frente, cabrón. Dame, dame permiso. Visito, señor. ¡Cabrón! ¡Enferi! ¡En! un Estamos en una mina. A subir. Sí, pero estamos en una mina todavía. Pero ustedes... Pero están en la mina abandonada, ¿no? ¿Tienes escudo, no? No, eh, Roset, no estamos en la mina. ¿Los diamantes? ¿Los diamantes? Um... Vale, espera, eh... Dame ¿no, no permiso, vamos. Voy a salir. Permiso! No, yo no. Es nuestro Creeper. Cabrón, ¿por qué me miedo? No me pegue, tengo una espada. Dentro. Tengo una espada. No me peguen. Cuidado, no es corre! estúpido <risa> eh como que pico de diamante tienes creativo roste? ah mentiré bueno oh, yo me voy lejos sin de pescar para... para hacer mi casita exacto y te hacen algo ¿no? o sea devolver el golpe de la misma magnitud Así que si me rompes un bloque en mi casa te disfruto la vida. más ¿eh? no, feria también, ¿eh? ¿Verdad ¿Verdad, ¿Qué? Que tenemos mucha experiencia en Minecraft, ¿eh? Exactamente. Uh, yo de la 1.10. No, yo desde que no había portales al Nether. O sea, de la 1.8. Yo de la 1.8. Sí, yo mi primera vez jugando fue en... en era pobre. ¿Ya viste a que, que pueden coexistir las dos versiones en, en el mismo espacio-tiempo? Tú decías que no, que Javi y nunca no van a estar juntos. Bueno, es hora de, de llenar esto. Tú quieras, media vez, bueno, media vez sepa regresar. Que lo que tú quieras, media vez sepa regresar, porque en el spawn se van a poner eventos y cosas así. o sea, te lejos. Ilegalísimo donde, ¿cuáles son las coordenadas del spawn? Ah, sí. ¿Sí? Está, ¿qué rico, eh? <risa> ni, ni estoy entrando, ya me está haciendo bullying, Roster no se vale. Joder, oh, Roster. <risa> Vamos a leerle sus ¿Qué? derechos. Ah, que no tiene. No ¿Qué? tiene por VTuber. <risa> y tú tampoco tendrás Roster, porque tú me viste un VTuber ayer. Mm. ¿Eh? Y, no y tengo evidencias de eso, así que no me mm. estás chingando. <risa> Ah. Mm. Los potos no hablan, compañera. <risa> Cállese, pinche viejo del cielo. Mm. Carepoto poto. <risa> Joder, solo viene Oh, mira, los amigos son amigos. Bien, para amigos, siempre, cara, por siempre De las buenas y en cargado, las malas. Por fin, carga sobre veces interés Obi Ace, Prey. Ahí está. Dejen de estar pegándome, por favor. Dentro. Ahí te está pegando. Me está pagando. Agus. Agus. Agus me está August. pegando. ¡Abranme sé la puerta. Que no tengo derechos, pero. No, pinche Cállese, Calle ese poto. Calle ese poto. No le abro nada. Que le abran la cola mejor. Uy, qué rico. Ahí está, pinche roster. ¡Ey! Ey, Ay, mate, ¡Ey! perro, perro! perro. <risa> ¿Me, ¿Me das algo? Por eso por eso somos compas, por eso va a estar en tu grupo Porque así me ¡No hay grupo! Diamante. Oh, gracias, Rasta, se le agradece, jovenazo ¿Cómo? Ah, sí, sí quiero tener amigos güey. ¿Cómo? Que me den desde del principio, porque tú un pendeja para traer Para ser traejas Yo te iba a dar tu diamante, qué No, no, quédate con él. No hacías si hacerlo. Or... No, no, no. Agustín, te están vigilando. Mira a tu, tu izquierda. Voy hey, a Roster, ten tu perro porque voy a cerrar la puerta. Mira, dice que si ¿a quién? ¿A Raster? Sí, sí, al Golem, al Golem. Nah. <risa> al Golem, no, gracias. <risa> No manches, está el trajeado Yo estoy como skin Yo no sé poner skin ¿Pero una coincidencia? A ver, el rojo es tu Pinche Ese Pinche No sabe, pinche noob no sabe Pinche noob no sabe Pinche noob no sabe Tengo una espada de hierro Y no dudaré Eh, eh, pase amor gracias amor, amor. Tengo dos calaunchers Oye, la situación del Es está ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. sí. Mensa. Bueno, ya me voy para mi casita, claro que sí. Adiós. Pues, ¿quién crees que hizo este lobby para saber lo de las skins? Yo. ¡No! ¡Ajá! Bueno, vente, rústate, vente Una plática de bienvenida de nuevo. Eh. Claro, eh. Claro, él lo prefiere, es más que a mí, ¿no? Agus, Agus, vete. Todos son iguales, Nos, ya sabía. Ey, Moognaid, vente. No, mente. todos son iguales, ya no sé. Siéntate, cabrona. No, obligame, perro. ¿Te obligo? ¿En serio? Obligame, ya estuvieras. ¿En serio? Oye, entonces, sí, ya te, te permiten teams, ¿no? Sí. ya <risa> ¡Es roster, no ¡Vamos! A ver. Sáquese, sáquese. ¿Te, te robó tus ¿Sí? diamantes, eh? Yo lo vi. Ya no me importa verlo. Pero si yo... Ahí en joder. el chat dice que se cayó de... Fue Alex. Joder, ya se derritió mi helado. ¿Qué? Ya se derritió el helado que compré, joder. ¡Hasta la próxima!